Bienvenida o oh bienvenido a esta meditación para bajar la ansiedad. Generalmente la ansiedad son unos procesos combinados como el sistema nervioso activado, sentimientos desagradables, pensamientos negativos y todo esto está orientado al futuro, al futuro de cosas que pensamos y que generalmente nunca suceden. Para bajar la ansiedad tenemos que empezar a centrarnos en el aquí y el ahora y esto lo vamos a conseguir a través de esta meditación. Si quieres acostarte, puedes acostarte, si quieres hacerla sentado, puedes hacerla sentado. Lo importante es que no te duermas y tengas la espalda recta. Te voy a pedir que cierres los ojos y te empieces a concentrar en algunas partes de tu cuerpo que estén tensas. Y pon la atención ahí y es como que si respiras desde esa parte. Por ejemplo, si a mí me duele un poco el cuello pongo mi atención ahí y respiro imagino que estoy respirando con esa parte toma respiraciones profundas y calmadas Las te ayudarán a bajar la ansiedad y el estrés vamos a concentrarnos en relajarnos vamos a hacer un body scan y vamos a ir imaginando cada parte de nuestro cuerpo e ir relajándola. Vamos a comenzar por los músculos de nuestra frente. Vamos a ir hacia abajo y relajamos la quijada. Luego de relajar la quijada vamos a ir relajando el cuello, los hombros, los brazos, las manos, las muñecas. Vamos a ir relajando el pecho, la cadera, el abdomen. Suelta todo y continúa relajándote. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus tobillos, tus pies y tus dedos. Ahora puedes respirar de una manera tranquila. ...y en la cual te sientas cómodo o cómoda. Vamos a concentrarnos... ...en disfrutar de esta meditación de este momento que te estás dando. Si sientes mucho barullo mental o muchos pensamientos... ...puedes imaginar tu mente como una nube negra o gris... ...y que solamente la atraviesas. Que en estos momentos esos pensamientos no te son de utilidad les puedes agradecer pero quítalos de tu atención ve limpiando esa mente y si puedes puedes imaginar esos pensamientos a la inversa si sientes que sientes ansiedad por el futuro que no llegas con el dinero puedes imaginar lo contrario puedes imaginar que si sí llegas con el dinero incluso con más dinero del que esperabas si sientes que tienes ansiedad por una persona que no contesta tus mensajes o que realmente necesitas una respuesta y no está contestando, puedes dar vuelta a la situación e imaginar que esa persona te está contestando incluso mejor de lo que esperabas. Y ir cambiando todos esos pensamientos te va a ayudar a que bajes tu ansiedad y obviamente no te concentres en lo caótico y en lo malo. Todos sabemos que una vez que nos concentramos en lo caótico y en lo malo, eso termina pasando. Tenemos que concentrarnos en otras cosas y en estos momentos lo mejor que puedes hacer es concentrarte en tu respiración y en cambiar todos tus pensamientos. Te voy a dejar un momento para que respires y te concentres en cambiar los pensamientos y te relajes aún más. Una vez que hayas cambiado todos tus pensamientos, puedes dibujar una leve sonrisa en tu rostro. Siéntete agradecida o agradecido de permitirte este momento y date las gracias por poder cambiar esos pensamientos para mejor. Y por supuesto que puedes volver a esta meditación cuando te sientas perdida o perdido. Y necesites conectar contigo mismo nuevamente y bajar la ansiedad. Vamos a ir despertando. Vamos a inhalar en tres tiempos. Uno, dos, tres. Sostienes el aire. Y exhalas en tres tiempos. Tres, dos, uno. Puedes ir abriendo los ojos y continuar con tu día o irte a dormir.